Bueno pues continuamos como cada martes Radio Futuro 107.2 Frecuencia Modulada Lo hacemos con los consejos del Doctor Amor Así que Juan muy buenos días, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias Bueno pues un martes más aquí con nosotros Y hoy nos vas a hablar de las cosas que hace la gente a la que no le importa. Es un tema interesante, ¿eh? Sí, voy a contar nada menos que 12 cosas, hay muchas más, pero las más fundamentales. Sí, 12 sí, cosas sí. que hace la gente a la que no le importamos. Uh -huh. Y hay muchas más... Tiempo, de gracias. Sí. Gracias por estar aquí en el programa cada martes, llevamos ya más de un año. Sí. Y nada, pues agradeceros que, que pueda tener aquí mi espacio cada martes. Pues gracias a ti por estar con nosotros, por querer participar en Radio Futuro, Juan. Con nosotros. Nada, siempre un placer. Eh, bueno, 12 cosas que has destacado, pero que dices tú que hay muchísimas más, ¿no? <risa> hay muchas más, pero claro, si digo todas, nos podemos tirar aquí cuatro horas y tampoco es plan. Entonces, vamos a empezar por la primera, porque son doce, sí. a ahí diciéndola. El primer, la primera cosa que hace la gente, que no le importas, a la que no le importas, eh, ya sea conociéndole o que ya estás con esa persona... En fin, en todos los casos. La primera cosa que hace la gente es criticarte. Criticarte es mmm, porque eres esto, porque eres lo otro, porque piensas así, porque dices esto, porque haces lo otro. En fin, mmm, una persona que estás conociendo o que ya estás con ella y que dice supuestamente que le gustas o que le interesa o sí. que te quiere incluso, pero te está criticando, evidentemente, una persona a la que le importas de verdad no te critica. Lo que no le gusta de ti te respeta. Y si te critica, no te está respetando, si no te está respetando es que no le gusta, porque eh, yo cuando he tenido pareja y no me han gustado cosas de ella, eh, no le he criticado nada, simplemente lo he respetado, me he callado, lo he asumido y lo he aceptado. Ahora si me pongo a decirle, porque es que esa ropa no te pega?, porque es que piensas así?, porque qué es que dices estas cosas?, es como está protestando y es como que esto no me gusta, esto no lo quiero. Y a ver, cada uno tenemos nuestras cosas y habrá cosas que nos gusten de la otra persona y cosas que no. Por lo tanto, si te critica, ya te está demostrando de que no le gusta lo que estás haciendo o diciendo, o cómo eres, o cómo te viste, o cómo te, cómo, cómo te comportas, y por lo tanto, no le está gustando. Así que eh, no le estás importando mucho porque no te está respetando. Uh -huh. La segunda cosa, sí. otra de las cosas que hacen, juzgarte, que está muy feo, muy feo. Porque tú eres esto, porque tú eres lo otro, eh, porque... Eres un egoísta o porque eres un muy cerrado de mente o eres un no sé qué. Vamos a ver lo que acabo de decir. Todo el mundo tenemos una forma de ser, una forma de comportarnos. Y el que a mí, cuando me han criticado algo, me han llevado a decir es que tú muchas cosas de las que dices son demasiado estrictas. Es que eres como muy cuadriculado. Digo, vamos a ver, no. Eh, yo tengo mis pensamientos, tú tienes los tuyos. Hay mucha gente que se le gusta lo que digo. Habrá gente que no, perfecto. Digo, pero es que yo piense diferente a ti no quiere decir que no sea válido, es igual de válida tu postura que la mía. Y el que yo piense distinto no tienes por qué llamarme nada, ni decirme nada, ni esto es esto ni lo otro, sino simplemente respetarlo. Es que todos no pensamos iguales. Uh -huh. Y el no pensar igual que tú no quiere decir que tenga que ser esto o sea lo otro. Entonces, el juzgarte, y aparte lo de juzgarte, también hay mucha gente que con un ratito que hablas ya te dicen eres esto o eres lo otro. Bueno, espérate, conoceme. Exacto. Eh, dame la oportunidad de conocerme y luego opinas. O sea, no opinas sin conocerme porque no tienes ni idea de lo que estás hablando. Uh -huh. Entonces hay gente que no le importa también, te juzgan rápidamente. Es como que, bueno, es que en realidad no me importa, no me voy a preocupar en conocer a esa persona, que ahí viene el gran error, ¿no? ¿Sí? La tercera, eh, gente que protesta por todo. Eh, porque es que esto no me gusta, porque es que estás haciendo esto, porque es que no estás haciendo lo otro. En fin, todo para esa persona le molesta de ti. ...no está de acuerdo con nada... ...no le parece bien nada... Eh, ...bueno, eh, ya he dicho antes que cada uno somos de una manera... ...que es imposible que te guste todo de la otra persona... ...y habrá que respetarlo... ...y habrá que, oye, lo que te guste es perfecto y lo que no... Pues, oye, lo mismo que a esa persona no le van a gustar cosas de ti... ...pero que te pongas a protestar por todo... ...eso de intentar cambiar a la otra persona... ...está muy feo... ...entonces protestar... ...pues no sirve de nada... ...la siguiente cosa... ...la cuarta ya... Eh, esto también ha pasado me ha pasado mucho. Personas que cuando hablas con ellas por WhatsApp te tardan en contestar. Todos sabemos que tenemos sí. la vida muy liada, que tenemos muchas cosas que hacer, pero si tú le estás escribiendo a una persona y le escribes, por ejemplo, ahora, a las 12 menos 20 de la mañana, te contesta a la una y media y mañana te lo hace otra vez y pasa otra vez y pasa otra vez y así se lleva dos semanas y no te estás contestando porque no puedes, sino porque no quiere. Uh -huh. Todos sabemos el, el famoso truco de que cuando te mandan un WhatsApp, o lo ves en el reloj, o bajas la... despliegas la notificación hacia abajo y sí, vuelves a... la, la pestaña, la famosa pestaña para abajo. Exactamente, para que la otra persona crea que tú no lo has leído. Eh, ya digo, cada uno puede hacer lo que quiera, contestar o no contestar. Pero una cosa es, como me han dicho algunas, no, es que no tenía tiempo. Y bueno, no has tenido tiempo, no. La frase es incompleta, no has tenido tiempo, para mí es diferente. Entonces, cuando te tarda en contestar mucho... Ya digo que, efectivamente, muchas veces no se puede, pero si sí, se repite lo mismo un día, otro día, otra semana, otra semana, de que siempre te contesta tarde, no tiene interés, no tiene ningún interés, tiene falta de interés. Porque ya todos sabemos que cuando nos interesa alguien le vamos contestando cuando podemos, pero vamos haciéndolo de manera regular. Ahora contestándome todos los días, hola, ¿cómo estás? Y me contesta a la hora y media. Eh, por la tarde te vuelvo a preguntar ¿Cómo te va la tarde? Y me vuelvo a contestar a la hora y media Y así todo el día, pues está claro, ¿no? La siguiente La quinta Cuando no reconocen nada Y encima eh, Te culpan a ti ¿Vale? Eh, bueno, cuando han hecho algo mal No porque tú lo habrás entendido mal No porque yo no he sido No porque habrá sido la gente O sea, cuando le echan la culpa a todo el mundo Menos, menos él o ella eh, Está claro que no le importa Oye, si te has equivocado pues dilo, no pasa nada. Hay que ser valiente en esta vida, y que reconocerlo, yo cuando me equivoco. Si es verdad, la otra persona me dice, has hecho esto, has dicho esto. Si es verdad, le digo, pues lo siento y perdona. Y no pasa nada. No me pasa nada, no me siento avergonzado ni me siento rebajo de nivel. Hay que tener un poquito de pelotas, como se suele decir. Uh -huh. eh, la siguiente. cuando Esto es parecido a lo antes, cuando apenas te escribe. Cuando estás hablando con una persona y como que no tiene mucha ganas de conversación como que tú estás intentando sacarle tema y cuéntame qué has hecho hoy pues nada he estado en casa ah vale oye y qué vas a hacer esta tarde pues no sé sabes es como que no, no tiene no tiene conversación entonces una persona que hace eso pues claramente te demuestra que no tiene mucho interés no eh, otra más cuando te cambian los planes eh, a última hora y cuando se comporta de otra manera sin motivo eso de, oye, ¿qué te parece si mañana tomamos algo? Vale, nos vemos a las 6 y a las 5 te dice de repente, oye, mira, que es que hoy no voy a poder, lo vamos a dejar para otro día. Puede pasar algún imprevisto, sí. Pero si de repente te cambia el plan de última hora y no te ofrece alternativas, esto lo contamos alguna vez. Sí. Y te dice, no, mira, hoy no, hoy no puedo, pero si quieres mañana. Pero si una hora antes de quedar, y sobre todo si te lo repites, te dice, no, al final no voy a poder otro día y no te dice, en vez de otro día, ...al final hoy no puedo... ...pero si quieres mañana... ...o si quieres el domingo... ...pues está claro, ¿no?... ...ha anulado la cita a última hora... ...porque por lo que sea... ...se la ha pensado mejor... ...se ha arrepentido y no quiere... ...otro punto más... ...ya me quedando poco... Uh -huh. eh, ...el de cuando ponen excusa... Eh, ...cuando ponen excusa es ...pues en topo... Eh, ...como he dicho... ...cuando comete algún error... ...y siempre es la culpa de los demás... O cuando le dicen lo de, oye, ¿qué pasa? Que no me escribe No, es que no he tenido tiempo... No, es que no me ha dado... Es que he estado muy ocupado... Nah, mentira... O sea, di la verdad... Oye, que no me apetece... Y ya está... El otro punto... Eh, cuando van de víctimas... van de víctimas... Que se parece un poco a lo que he dicho antes... Que tú le dices, oye, que esto no me está gustando... Que esto que has hecho... Y encima te echa la culpa a ti... No, no, es que hay que ver lo que me estás diciendo... Es que sí. esto a mí me hace sentir mal es que por tu culpa ahora estoy teniendo un mal momento eh, perdona te estoy diciendo una cosa que te has equivocado digo yo que tendré que decírtela y si encima te vas a sentir mal porque te la digo al revés debería de la gracia porque te estoy intentando ayudar pues hay gente que no que le dan la vuelta a la tortilla y encima de que se equivocan eres tú el culpable y le hace sentir mal o sea increíble ¿no? eso es increíble eh, otro más eh, la, la gente que no te asegura nada personas que se dicen bueno pues ya veremos pues ya nos conoceremos o ya veremos qué hacemos el domingo o no sé o ya lo hablaremos todo es en el limbo todo es ya veremos ya veremos ya pasa ya veremos qué pasa siempre a todos. a ver no se puede asegurar todo pero tampoco nunca dar ninguna seguridad de nada ya nos veremos ya hablaremos ya nos conoceremos siempre es sin fecha eh, ahí no hay mucho interés la verdad por no decir ninguno y luego las dos últimas serían eh, cuando buscan conflictos y no lo solucionan. O sea, una persona que está deseando discutir contigo y que cuando provoca la discusión encima se quita de en medio. Eh, bueno, debe ser el contrario. Intentar no buscar ningún conflicto y si lo hay, solucionarlo. Es decir, oye, vamos a hablarlo. Oye, venga, no pasa nada, vamos a olvidarlo. O, en fin, eh, poner pone de su parte. Ahora sí, nada más que busca pelear, busca cualquier excusa, cualquier comentario para liarla, como yo digo. ...pues mucho no, mucho no le importa por no decir nada... ...es más, hay gente que lo hace para quitarte del en medio... ...porque por el motivo que sea... ...porque le gusta a alguien... ...o porque han cambiado de idea y buscan pelear... ...para sí. tener la excusa perfecta para quitarse en medio... Es decir, ...lo ves, es que no nos entendemos... ...lo ves, es que siempre igual... ...mira, lo dejamos... ...no, perdona, lo dejamos porque tú has provocado que lo dejemos... ...no porque yo no valga para ti... ...y la última... ...es cuando no hacen nada por volver... ...precisamente hablando de esto... Cuando habéis terminado o habéis enfadado o, o habéis cortado, llámalo como quieras y ves que esa persona no te vuelve a escribir, no te pone nada, no te dice nada, no te llama. Ni, o sea, es como que es lo que quería. O sea, esta persona me está demostrando, sin hacer nada por arreglarlo, que era lo que quería. Entonces ha provocado eso esa discusión y ha provocado el mal rollo porque lo que estaba deseando era llegar a este punto, que es terminar, como que me quería quitar de en medio. Entonces todas estas cosas que he comentado son lo más importante que hace una persona a la que no le importa por mucho que te diga que sí. Uh -huh. Y si las juntamos todas, Juan, lo mejor es salir corriendo, ¿no? Hombre, yo siempre digo que cuando una persona no te demuestra interés, de ninguna manera, o de alguna manera, lo mejor que hay, como decía el famoso general, una retirada a tiempo es una victoria. Oye, si esa persona ves tú, que no le está poniendo ganas, que no le está poniendo interés, y que no tiene intención de estar contigo, ni ahora ni más adelante, pues lo mejor es quitar, quitarse de en medio cuanto antes. O sea, cuanto antes lo hagas, mejor. A mí me pasó, eh, una que conocí, eso, me escribía tarde me cambiaba los planes de última hora, estas cosas que he comentado. Sí. Y yo ya cogí le dije, a las dos semanas le dije, mira, yo no tengo ninguna actitud de, de querer conocerme o de querer estar conmigo. No, pero es que yo es que soy así, no me gusta ir rápido. Digo, no, si nos estamos yendo rápido. El problema es que te estoy viendo que tu parte es demasiado lenta y tampoco te veo yo, que no quiero a alguien que se vuelque conmigo desde el primer día, no hace falta. Pero si estás viendo que tú estás poniéndole ganas y la otra persona está quedando contigo y hablando contigo, pero sin ganas y como por quedar y, y por hablar, pues como que no, entonces no, no hay que perder el tiempo. Y es lo que hice, de hecho yo recuerdo que le dije que no habla cada uno por su lado y hasta el día de hoy, ha pasado mucho tiempo, no me ha vuelto a escribir por lo tanto estaba claro que era una mentira que me quería conocer. Uh -huh. Juan, resumimos antes de terminar un poquito, aunque son 12 puntos, pero... Pues... Pues sí, pero lo voy a resumir todo en que si una persona, como puso en Facebook, cuando a alguien le importa se nota y cuando no se nota más. Por lo tanto, si estamos conectando a alguien o incluso si ya estamos con alguien de pareja y empezamos a ver estas cosas, de que no te escribe, de que, vamos, de que se le ve poco interés, se le ve pocas ganas, pues lo mejor que hay que hacer es, eh, bueno, primero decírselo, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Te veo esto? Y si la otra persona sigue y le no reacciona pues quitarse de en medio, porque no debemos perder tiempo y no debemos estar con nadie que no quiera estar con nosotros. Uh -huh. Pues muy bien, Juan. Interesante este programa, las cosas que hace la gente a la que no le importas. Vamos a volver, Juan, próximamente. Vamos a hacer un pequeño parón para preparar temas, ¿no? Pues sí, mira, me parece bien porque la verdad es que tengo que preparar unos cuantos de temas nuevos, Sí. tengo como que estudiarlos y tengo que construirlos, como se suele decir y sí, claro que sí, ningún problema nos tomamos unas pequeñas vacaciones, preparamos nuevos contenidos uh -huh. y volveremos con más y mejor Con más fuerza, claro que sí, Juan Bueno, pues en estos días en los que nos vamos a estar en comunicación a través de la radio, eh, muchísimas gracias Muchísima suerte y dentro de nada, dentro de poquito, nos volvemos a encontrar aquí en, en Radio Futuro retomando este interesante programa que tanto gusta a nuestra audiencia. Claro que sí, pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí cada semana, a todo el mundo que nos escucha, espero que les esté ayudando uh -huh. y que nada, que esto es un, simplemente eso, unas pequeñas vacaciones que volveremos pronto, así que que no falte nadie. No faltarán, ya lo iríamos anunciando, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo para todos y pasarlo bien. Un abrazo también para ti.